Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy SlayPintora y aquí estamos en otro capítulo de Pokémon Ultra Sol Nuzloc. Vamos a empezar primero hablando con este niño, que recordemos que nos preguntaba que será Que si. El que te que si yo creo que si sí, él es valiente, vamos a poner que sí. Jope, que envidia. ¿Me puedes ayudar? Este tío me dijo Le has hablado al niño de la pata royal. Ah, que libraste. Sí, porque quedábamos en que quería que viniera a contarle una historia, para que no sé qué, no sé cuánto. cuál has hecho el Battle royal. No, no, no, no, no. Lo que quiera que me esté diciendo, que me da igual. No me dio objeto, así que se podía la tomar por saco. Ahí está el neta rosa. Vamos a cogerlo. Claro que sí. Ahí es para sacar una foto. Y aquí hay otro neta rosa. Que sirve para si tengo a Oricorio. Eh, y bueno, ya que estamos haciendo cosas eh, pasadas, voy a ir otra vez al rancho Hanna, así que enseguida volvemos. Tras un viaje súper largo, aquí estoy en Pueblo Hanna, que recordemos, salvé a, a Bullpix, y esta señora me dijo que viniera al día siguiente, y jamás vi. Entonces, dice, cuando me levanté esta mañana encontré una chava plateada ahí en el suelo, seguramente un regalo del pequeñín para agradecerte que le ayudaras el otro día. Gracias. Ese pobre Bulpi, el Tiene Skull, debió de meterle miedo el miedo en el cuerpo. Porque no lo he visto desde entonces. Ojalá vuelva algún día. Es una pena que por culpa de eso en este esté perdiendo esta oportunidad. Eh, no sé cómo estoy grabando el vídeo. Un momento voy a hacer una prueba. Vale, sí, la prueba es correcta. Vale. Oh, qué pena. Aquí se ha perdido algo. Pues nada, yo vuelvo otra vez y... enseguida sí, estamos! Pues nada, aquí estamos en el área volcánica del Vuela, que es donde me había quedado. Eh, el equipo no ha subido de niveles ni nada, así que se queda así, tal cual. Y ese es el orden en el que vamos a ir hoy. A ver, ya no hace falta que... que capture Pokémon de ruto porque ya lo he capturado. Pero bueno, si sale alguno Signing, ya saben que lo tengo, lo puedo capturar para mi uso y disfrute. No para el Nuzlocke, no pero sí para tenerlo. Y vamos a un primer combate. Dice, ala, haces el recorrido insular, enséñame tus Pokémon, que eso también es turismo. Si tú lo dices, mi hija, yo te hago caso. Dice, la, veranen contra la, meran la veraneante Melanie... Te desafía un saludo a todas las Melanie del mundo que vean mi canal. Las que no también los saludo, pero vengan a ver mi canal, por favor. Y saca un miau que no es balola, es un miau normal, de canto. Yo hecho un chiste malísimo que de canto no de perfil, pero vamos. Creo que dice que lo puse ahí y todo. A ver, luchar. Mm. Yo creo que vamos a usar ácido Golpe furia Tómalo ahí Cuatro Toma para que juegues, ¿no? Venga Ácido La garra rápida hace que se mueva antes Y fuera ese auss ¿no? Bien Lo siento, Melania O Melanie ¡Qué bien! He perdido contra alguien que está haciendo el recorrido insular. Una experiencia muy... muy de Lola. En realidad está haciendo un videoblog para su canal de YouTube. Así que todo el mundo suscribirse a su canal. <ríe> Mentira, dale like al mío y ya está. A ver, vamos a cambiar... Y vamos a meter a... ...Rumiel al primero. Y por si hay algún combate, el doble azul al segundo. Porque quiero que luchen todos? A ver, ¿tú quieres luchar? No Bueno, me voy para la cima Cogiendo el atajito Y aunque ya podría tirar para adentro E ir para la, la prueba Vamos a ir por aquí Un antídoto Uy, creo que por aquí había un objeto No No Aquí sí que hay uno Una piedra pome que no hay más objetos, creo No Pues mira ¿Y tú quieres pelear? No Venga, vamos Estoy metiendo en el volcán ¿Hola? Qué simpática A ver, vamos a bajar del... De la montura. Este es que de pelea. Y ahí hay una MT. Los entrenadores guays, como yo, usamos Pokémon guays como mi cadáver. Prepárate. A ver, quiero indicar una cosa. A ver si Game Freak me escucha. Los creadores de Pokémon en sí. Estaría muy guay que cuando empiece el juego nos permita elegir qué tipo de entrenador seríamos. Porque. Me encantaría ser un entrenador guay, por ejemplo. O yo que sé, un, un escalamontaña, un escalador. O un karateca O solamente el chiquillo del principio. Yo que sé. Estaría muy bien poder elegir eh, personaje al principio del juego. Y ser todo. toda la. toda la partida. Ese personaje. estaría muy chulo. Aunque me imagino que después para la cinemática y demás, un poquito más difícil, ¿no? ¿eh? Pero bueno, seguro que se las ingenian. Vamos, Romel, confío en ti. Hay un montón de juegos que te cambian, o sea, sin ir más lejos. Pokémon X e Y, eh, te la cinemática cambiaba muchísimo con, con el personaje. O sea, se cambiaba la ropa y todo el rollo. y creo que aquí también. Entonces, no entiendo por qué eso no lo pueden hacer, si a fin de cuentas es un personaje que pueden ir modificando. Pero bueno. Vamos a luchar. Noibat es tipo dragón volador. Eh, a ver, poder Z de qué es. Ay, de lucha, siempre se me olvida. Vamos a usar el colmillo ígneo. Bien, con dos se va a su casa Y lo esquiva Ahí estamos, Romel, Ultra Romel. Ya no iba. Y están no hay más, ¿no? Rommel al 26 Y saca a Vamos a cambiar y metemos a Annie, no puedo, porque es este de tipo veneno. Pero vamos a meter a Siul, que este es de tipo bicho. Y ese se lo puede cargar, creo yo. Cadabra. Cada vez que digo cadabra, me suena a cadáver, me da hasta miedo. Eh, vamos a usar Bola Polen, que lo aprendió hace poquito. Ya está, un cadáver menos. Siusu al 26. Y creo que no va a ser el único. Anta al 26. De vender rugido? No. <ríe> Serenico el al 26. <ríe> parece que Aguay me supera. Pues sí, ¿tú qué te crees? Ay, no no dije el nombre Pues nada, un saludo para todo lo que se llame, igual que ese A ver qué le pasa a Rotón Dice, ¿qué tal te llevas con Tilo? Es un buen amigo Habéis compartido muchísimos momentos Especiales durante vuestra aventura Espero que seáis amigos de por vida Gracias No quería entrar ahí, así que sale para fuera Un dicho muy canario Sale para afuera. A ver, cambiamos metemos a Gre y ya está. A Gre y Annie para aquí. Sí no así no así, ¿No? ¿Así. vale faltan Gre y Annie por subir de nivel. Vamos a por ¡Uh! no vamos a por nada. Un fletching podría haber sido mi Pokémon de ruta. Lo podía haber sido. Pero no lo es, gracias a Dios. Porque es una... Bueno, que Está muy bien. Eh, eh, a Coca-Cola. Chao, Fletching. Que no quito nada. No quito nada. No quito nada, tío. Qué mal. Vamos a meter a tanto, por si me sale algún otro Pokémon y tiene que pelear. Y, y, y, y aquí, también hay para sacar fotos. Yo no voy a estar perdiendo tiempo en sacar fotos ahora mismo. Vamos por aquí. Uh... Sí, venga. Si ante mí se hierga una montaña, esa montaña será escalada. Ese es el espíritu montañero. Ves que podría ser un montañero, pero no el montañero baristo lo vamos a ver dentro de poco. Montañero Rufo, un saludo para todos los Rufos. Si hay alguien que se llame Rufo. Saga Rola. ¿Eh? yo. Anto también es ¿eh? de tipo roca. O sea, qué combate más chungo y raro. Y golpe es poco eficaz. ¡Uf! ¡Vaya porquería! Mira, estoy entre tumba rocas y mordisco. Y esto es para golpe, ¿me da? O sea. Venga, tumbas rocas. Oye, pues le quita. Bastante. Bofetón nuevo. Tipo tierra. Eh, me quita nada. Así que Roger Rola, Rola va a morir ahora ya. ¿Cómo? Golpe cabeza. O sea, se podría hacer un golpe cuerpo. Porque la cabeza y el cuerpo es lo mismo. Otra vez. Tumba roca. Y si sí, vamos a cuidar un poco a los Pokémon, que se lo merecen los pobrecitos. Dice, hay montañas imposibles de escalar como esta con la que me acabo de topar. Vale, gracias. Bueno, ya hay unos cuantos Pokémon que han alcanzado su nivel máximo de felicidad. Y cosa que me alegro, como serían... Siul y Gre. Son los que ya tienen su grado máximo de felicidad. Faltan Silent, Nico, Romel, Anto y Annie. Eh... O Silenico sea, es el único que no ha peleado Así que vamos a hacerlo pelear Hacerlo, obligatorio eh, si bajo ya por aquí ya no hay más Y creo que por ahí hay objetos, pero es que me da igual ya Mira, aquí hay uno Un antiquemar... oye, me puede venir bien Y nada, aquí está la señora entonces, no voy a empezar ya con la prueba Vamos primero A hacer que sale Nico pelee <ríe> Perdón por toda la vuelta Pero vamos, que no tardamos nada Vamos a hacer que sale Nico pelee Un pelín, más que sea Y ya está Yo con eso me doy por satisfecho Ya puedo ir a, al combate Por supuesto, primero iré a... A, a curar los poké. Oh, un más Qué bueno. Lo podemos haber tenido ya, ¿eh? Qué pena. En fin. Vamos a luchar. Vamos a usar el poder Z. Venga, Picado Supersónico. Estoy deseando ya que Silenico evolucione a Gryflon. Chao, pescado, Mappy. Y nada. En fin, mm, yo me voy a curar a los Pokémon. Bueno, si Rotom quiere, a ver qué me dice Rotom contento, oh, rotómbola ha llegado la hora de la rotómbola venga, abran sus apuestas ¿qué saldrá? le dejo 2, 3 4, 5 segundos bueno, quien haya acertado se va a llevar un Pokémon, venga si dijiste estrellas está de enhorabuena Cupones de experiencia. Oye, pues mira, a lo mejor lo uso antes de, de. de la prueba. Para que así me den más puntos. Eh. Sí. Voy a dejarlo. Voy a poner el pausa, lo oscuro y vamos al tope, o sea, la parte de arriba del volcán. Bueno, ya estamos en la cúspide del de Huela. Vamos a hablar, porque siempre hay que hablar con las personas. Hay que ser una persona muy mmm, civilizada. Área volcánica del Huela. Sala Chunga. Ahí está Kiawe. Yo soy Kiawe. Me dedico a aprender los pasos de baile tradicionales de la región de Alola junto a mis Marwak. No como en el anime. En el anime se dedica extranjero. Mi prueba es distinta a las que has superado hasta el momento. ¿Estás preparado para afrontarla? ¡Vamos allá! Pues sí que es distinta, la verdad. No te digo yo, ¿verdad? Mi prueba servirá, servirá para medir tu capacidad de observación. Deberás fijarte muy bien en los detalles de ambos bailes para decirme en qué se diferencia. Muy bien, empecemos. Ahí están los tres Marowak. Vale, hay que fijarse bien. Dice, presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. Vale. Dice, ¿podrías decirme que ha cambiado de un baile a otro? Yo creo que es que el marco del centro antes estaba mirando para abajo y ahora está mirando para arriba. Entonces, vamos a poner el Maruak del centro. Ah, ¡Asombroso! Estoy impresionado, maravillado, podría decirse. ¡Vamos, Maruak! ¡Ruak, wak! Bien. Una luchita contra Maruak. Fantasma fuego. Y yo saco a Annie. Claro que sí. Yes. Annie, Annie Forever, forever. Forever. <risa> Me va, le vas el ataque. Muy bien, Ani. Así se hace. Y vamos a triturar. Porque él es tipo fantasma. No lo olvidemos. Uy. Rueda de fuego. Uy, pensé que me iba a quemar. Triturar otra vez. Y chapestao. Quería chao Marowak. Ahí estamos. Annie subió al 26 Perfecto Y el resto también Ups No usé el poder de experiencia Soy retrasado Mi Maruak maravillado ante tu baile Brillante respuesta, no ha podido contener sus ganas De combatir contra ti Segunda ronda Déjame en mi Pokémon Vale ese es Evaristo, el famoso Evaristo. Dice, presta atención a estos pasos de baile y procura no olvidarlos. Vale, vamos a mirar cómo están los Marowak. Y Evaristo, por si acaso. Este está mirando acá, el este otro para allá. Ese para allá y Evaristo, ahí en medio. Pues el que cambia es Evaristo, ¿no? Está mirando para otro lado. Porque de resto está todo, todo igual. As... ¡Dios! ¡Qué difícil! ¿Hacia dónde mira el montañero o la sonrisa del montañero? Creo que hacia dónde mira el montañero, ¿no? ¡Ah, asombroso! Estoy impresionado, maravillado, podría decirse. ¡Vamos, señor montañero! ¡Alola! hola! Montañero Evaristo, te desafía. Un saludo a todos los Evaristos. Que solo conozco a uno. Magmar y el resto vigido. O sea, que tampoco te deja creer ahora. Muy bien, Ani. Bajándole ahí el ataque, por supuesto. Y vamos a usar ácido. A ver si con un poco de suerte lo enveneno. No cayó esa breva. Bueno, vamos a probar otra vez. Bajo la de defensa especial. Pantalla humo. Qué capullo. Pues ¿sabes qué te digo? Qué constricción. Así, aunque no te. <ríe> ¿En serio? Justo lo que yo quería hacerle al Mazmar me lo acaba de hacer Evaristo. Bien. Ahora no le va a quitar mucho, pero a partir de ahora sí que le va a quitar. Cinta. Uh. Vamos a cambiar. Y vamos a meter a Gre. ¿Cómo? No puedo cambiar porque tiene la rueda de fuego. ¿Me cache en la mar? Pues usa una poción, superproposición. No. A ver, o mato o, o muero. Que triturar Cuerpo llama ¿Hola? Sí Yo voy a curar al Poké, ¿vale? Que se lo merece Si yo soy tú Y tú eres yo ¿Quién es el más tonto de los dos? Tú, por supuesto, Baristo Es que te lo mereces, hijo Venga Vamos a cuidar A cuidar y Annie ha alcanzado el grado máximo de felicidad. Dice, este montañero, maravillado ante tu brillante respuesta, no ha podido contener sus ganas de combatir contra ti. Gracias. ¡Muy bien! Aquí el baile final. <ríe> Hola, ¿qué están los Marowak y el montañero Barista ahí perreando y el otro sacando fotos? Manda narices. Esto no se olvida, ¿eh? Esto no se olvida. ¿Uh? Ah, claro, claro. El Marowat dominante. ¿Podría decirme qué ha cambiado en, en, un, en, en un baile de un baile a otro? ¡El Pokémon dominante! Asombroso, estoy impresionado, maravillado podría decirse. Veamos. Vamos, Pokémon dominante. Marón. Marón 5. O oh, marrón. Vale. Ahí está Marowak. Y. <ríe> tengo que luchar con Nani. Oh my god. A ver. Bueno, está bien porque le baja la, la, el ataque. Está muy bien. Pero tengo que meter aquí a Gre por narices, no me queda otra. O Anto, podría ser también. Rueda de fuego. Por suerte, no quita mucho. Lo malo es que son varios toques. Y encima llama a un aliado. ¡Oh! ¡Dios mío! No podía haber llamado a un Salandit. llama un salasel. joline ¡Qué chungo que lo tengo! Poder Z Con Vórtice Abisal Contra... No podría ser contra los <risas> dos Contra Marowak Me cago en la mar que lo trajo En serio, acabo de perder El Poder Z por la cara Esto podría acabar en la pérdida de Greo O algún otro Pokémon, eh Qué mal, el único que me salvaría sería Rotom. Ay, pues no lo detuvo, ay, menos mal. Uf, no, a ver. Aquacola para el Salacel. Voy a cargarme al Salacel porque está ahí molestando mucho. ¿De sube de nivel? Doble filo. No, gracias. el movimientos sensibles, gracias Demolición Uy Tengo miedo Venga, vamos a curarlo Vamos a usar una super poción En Gre Que va a ser la única que va a poder cargar a Maruac Demolición Todo lo que quita, madre mía Y vamos a usar a coca Cola otra vez ¿Por qué usa detección? ¿Por qué? aire ahí dándolo todo. Has derrotado al Marwak dominante. Tómalo ahí. Y sin perder ningún Pokémon, esto va marchando un poquito mejor. Qué demostración tan impecable. No se te ha escapado ningún detalle de nuestra magnífica danza. Y te has enfrentado también al temible Pokémon dominante del volcán con gran coraje y valor. Estoy impresionado. Te hago entrega del Pirostal Z que protegía el Pokémon Dominante. Si sí, trepa acá, que se lo voy a poner a Romel. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¡Prueba superada! Muy bien, muy bien. Un like se lo merece, un like o dos... Porque solamente se puede uno por persona, pero vamos. Tienes que adoptar esta pose para utilizar el poder Z de tipo Fuego. ¡Kamehameha! <ríe> Muchas gracias, mis queridos Marowak. Habéis realizado una labor excepcional. Acepta esto también. Tienes mi consentimiento para atrapar a todos los Pokémon del área. Volcánica de vuela, que quieras. Ok. Aunque okay, ya capturé a Salas el... ¿No? <risa> ha obtenido 10 de los ah, Vale. Y además ahora podrás llamar a Charizard con tu busca montura para buscar, surcar los cielos y visitar cualquier lugar por el que hayas pasado. Muy bien, porque un, un Charizard montura. Muestra del pirostal Z, al ayudante del a ayudante de prueba apostada frente a la barrera del capitán para que te deje pasar. Nosotros seguiremos practicando nuestros pasos de baile. Y no cejaremos... Cejaremos hasta descubrir todos los secretos que oculta el poder Z. Ok, ok. <risa> vale. El ratón está pletórico. Enhorabuena por superar la prueba de tipo fuego. Eres genial, Slipintora. Pintora. Ahora nos dejarán cruzar la barrera del capitán. Así que vamos a seguir con nuestra aventura. A ver. Está contento. Uy. Ah, yo pensé que me iba a dar otra rotómbula. A ver, primero que nada. Primero, súper importante. Romel. Objeto. Usar dar. ¿Pirostal? Claro que sí. Vale, ya Rommel tiene el pirostal y el isostal que no lo use nadie de momento. Pero bueno, ahí está. Así es como acabamos. Like si te ha gustado, suscríbete al canal aquí abajo a la derecha. Y ahora te dejo unos 20 segunditos para que puedas ver en la pantalla final... Otros, otras series que a lo mejor te pueden Interesar y que te pueden gustar, así que echales un vistazo Que no pierdes nada Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo Adiós ve hasta el de pintora se, se despide, adiós